Darth Vader pone de pie y da vuelta a todo Twitter después del, del capítulo, el, el anteúltimo capítulo de Obi-Wan. Espe fue espectacular. Eh, Netflix los días pasados habría anunciado una nueva serie de Chunchito eh, Maniac, eh, Japanese Tales of Macau eh, sería, ¿cómo Está, está basado en, en diversas historias del, del popular autor eh, Chunichito. Eh, y esto se va a hacer en el 2023. Eh, incluirá 20 historias de la obra de, de, de, del, del japonés. Este. Así que pues, todavía falta tiempo, así que. Pero eh, es muy popular, y en especial por cuento de terror. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, si sí, las aguas estaban partidas, ahora hay una gran grieta entre los fanáticos de Star Wars que en Twitter petaron por la aparición de Darth Vader en el capítulo en el último capítulo de Obi-Wan A lo cual eh, esto va a generar una gran controversia porque había muchos disgustados con lo, lo, los primeros tres capítulos Y ahora con el cuarto es como que... Pff, uf, eh, va a estar complicado, no se sabe cómo va a terminar esto Pero es muy probable que los fanáticos estén muy divididos eh, al final de todo esto habían surgido ciertos rumores, ciertos rumores de que Amber Heart no estaría en Aquaman 2 Esto no ha sido confirmado por nadie y de hecho eh, desde la misma cuenta de Amber Heard, y Amber Heard eh, Dijeron que eso no es verdad entonces sería solo rumores porque eh, eh, seguirían la película Así que bueno, es todo un tema, habría que esperar, pero yo creo que no la van a sacar Y tampoco no deberían, no deberían Pero bueno, vamos con otra cosa y lo más genial del día de hoy Kevin Bacon, el actor, ¿sabe que hay una hamburguesería acá en Argentina con su nombre? Eh, creo que no, pero cuando se entere va a estar muy orgulloso. Eh, creo que no, amigo. Creo que no, Kevin Bacon. Voy a hablar con mi abogado. Toma. Qué bajón, ¿eh? Eh, hoy nos levantamos con Twitter explotado también, no solamente con Darth Vader, sino con, con muchas cosas más, sino que... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, decía Kevin Bacon en Twitter y yo y tuve que entrar a la verga que tenía que ver que anda, que estaba chumeando y sí sí sí una hamburguesería de Argentina se cambió el nombre tras una amenaza de Kevin Bacon voy a hablar con mi abogado eh, es que es que fue muy áspero amigo es que fue muy áspero y y, y bueno en la entrevista le dice esto que quiero que, que preguntarle algo sobre algo muy extraño ¿Eh? y bueno vamos viendo las caritas de viste le muestran ahí de Kevin Bacon de Fast Foods en Argentina parece que hay lugares en todo el mundo wow llamado Kevin Bacon fast foods ahora se supone que esto es comida rápida eh, wow eh, accidentalmente escuchan es que los esos de es una mierda que quiere que te diga es eh, encima ni ni lo grabé con, con buena con buen caso sí. escuchan, claramente tenía, eh, escuchen escuchan yo claramente no tenía la aprobación de esta foto toma si esa, no es una buena, eh, si esa no es una buena imagen Dice, eh, bueno esto es Una especie de payaso Es una cadena de hamburguesas, correcto, correcto eh, Bueno, sabes que tengo que decirte que creo Que hay otro restaurante de me Macon Por lo que no tengo dinero no es O no estás afiliado Toma, es que la cara, es que la cara lo dice todo amigo Esto es un país Es en Argentina Ah, estás bromeando, wow, eso es, eh, es Cuando eres famoso y te estafan en Argentina, sabes que sabes que eres famoso cuando te estafan en Argen en Argentina, uh, es que muy duro, amigo, muy duro. Eh, eh, si estás ahí esta comida porno, o sea, no, no, ahí estás comida en porno, no sé qué significa, pero es que es que muy duro. Es así, eran hamburguesas de, ¿eh? es que es que la cara se le va cambiando. Estaremos hablando de, con mi atención, con, con mi abogado. Bueno es, recibimos es que, es que se. Ladrones de derechos de autor en Argentina pensaron que no podrían eh, obtener, eh, bueno, se veía que hamburguesa bastante buena y eh, empezaron a bromear, pero es como que. Es que un eh, Es que se viene, se viene, se viene, se, se vienen cositas. No sé si matará. Bueno, ja, ja, risas termina, termina con risas, pero. Es que, es que amigo, es que amigo, amigo, amigo, este, eh, primero pensé que, bueno era porque sí pero no, no, no, no, voy a hablar con mi abogado, es que es que es muy duro eh, es muy duro, es, muy, es un bajón también para el para el dueño, para el dueño porque me imagino que es, es todo un tema ahora cambiar todo, eh, cambiar todo, dice, bueno este es un restaurante de comida rápida, vamos a volver un poquito eh, mañana voy a hablar con mis abogados, vamos a arreglar los subtivos Toma, ahora eh, después de que la entrevista se visualizara, la hamburguesa no figura más en las redes La cuenta de Instagram previamente asignada al usuario Kevin Bacon Fast Food Ya no se encuentra disponible en, en, en, eh, en intentar una rápida búsqueda Lo mismo ocurre con el enlace de b Que sirve para agrupar sitios oficiales de, de, de comercio Por ejemplo, esta página no existe, dice el sitio oficial En cambio, en cambio, la marca que ya acumulaba 45.000 seguidores en Instagram Se puede eh, rastrear un usuario Ahora se mantiene como nombre original Aunque la imagen que tenía como logo Ha sido reemplazada por otros dibujos fritas, hamburguesas y letras KT eh, Pese a los notorios cambios Por el momento, los dueños de la cadena de hamburguesa No se han pronunciado públicamente sobre los dichos del actor estadounidense Es que es muy duro, amigo, es muy duro Porque... Mmm, que es que es una pérdida de mucha guita porque yo me imagino que la gente está de, de la embutecería eh, al tener el logo el toldo porque como vimos en el video tenían un toldo y todo es que el servilletas todo eso de todo de todo encima tiene que ir a cambiar ahora el nombre es todo un tema es todo un tema es pérdida que es jodido eso nos enseña a, a tratar de no de no tratar de, de, de ganar dinero con nombres de otras personas. Em, pensando que no nunca le iban a agarrar tal vez, pero bajón, eh, bajón. Igual yo estoy con esa gente, porque es gente laburadora, o sea, quisieron hacer la gracia y salió mal, lamentablemente. Pero que, que no pase mayores, porque sería jodido que esa gente pierda el trabajo por una tontería como esa, pero es jodido. Encima bueno, Kevin Maker siempre hizo de malo, así que ahí lo tenés, es un rebaderén hijo de puta de verdad, ¿no? O sea, es lo que hay. Bueno gente, próximamente más videos eh, Nos vemos A pota